al escuchar cómo cantaron el himno... ¡Sasso! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Revienta el peligro, saca violentamente. Acuña. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Todo sigue en un amargo 0 a 0. Brasil juega con los marcadores de punta bien adelantado, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Saca el remate.